Up these stairs, me podrían ayudar. Jimmy Gibbs Jr. was coming for you, Recaida. ¡Recarga! ¡Cargando! Coge de un arma a todos! Poco píldora, píldoras! ¿Oís al Hunter? Recarga! That was your it on your ass. She'll like that. Recarga! Recarga. Carga. ¡Recarga! Un ¡Jump in through the window! ¡Recarga! Viene ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Viene un Hunter! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Recarga! Y ya tenía línea! ¡Recarga! ¿La oís? Prepararos para evitarla. ¡Luzes no fuera! ¡Recarga! Recarga. Recarga. I think I just you ¡Carga! ¡Ah, chico, oh, sí! ¿De una zorra? Atentos, la huelga es carga! una mano! ¿Qué estás diciendo? Ah, sabía que no te pasaría nada. Bien, gracias. ¡Recarga! ¡Cargando! I think that's cargando. Cargando. ¡Recarga! ¡Está ahí! Sí. ¡Está en este bicho! Aguanta, te curaré. Toma ya. Esto es buena. muy mal, para. ¡Pistolas! ¡Es un necesito! ¡Es un ¡Me han tirado esa cosa riente! ¡Tenemos armas! Cadenas. De impresión. Recarga. ¿Por qué me disparas? Estás... Bien? No me hace falta. Sí, Píldoras. Pienso quedarme unas piedras. Tenemos armas. Recarga. Easy now, don't be playing on this board. Recarga. Let's see what's in here. Recarga. Usaré las cilduras. Tened mucho cuidado Eso parece un Hunter. Abajo. Recarga. Ped un arma a todos. The jazz Club. Mm. up. ¡Recarga! Me ha de lujo. ¡Recarga! Voy a cargar. Recarga. Cargando. De Desfibrilador. Pistolas. ¡Vámonos! Kill that zombie. He's got something. Recarga. Una bomba casera. This will take us under the river. ¡Botiquín! ¡Botiquín, tíos! ¡Hola! Buen tiro! ¡Recarga! ¡Nos servirá! ¡Ayujete! Explosiva. Palanca. Uh. Me quedo con el botiquín. Recarga. Recarga. Recarga. ¡Recarga! ¡Pues sí! ¡Recarga! Jesus, this place sucks. ¡Cargando! ¡Encontré Píldoras! Podríamos Elis. necesitarlas. ¡Píldoras! ¡Píldoras! píldoras. píldoras. Super no vitaminado salida. y mineralizado. Perfecto. Me quedo las píldoras. Bueno, eso durará un rato. The walkway. Recarga. Recarga. Vale, ahora tengo que encontrar un botiquín en condiciones. ¡Cargando! Played Rayford, well played. Recarga. Phase two. Does this even go through? Oh, it's better. Sí. Recarga. Cargando. Estoy recuperado. Down the stairs. ¡Recarga! Botiquín, tíos. Curación. ¡Hijo de puta! Me duele. Bueno, ya estoy aquí. Pistolas. Ah, let's get ready. a Oh, sí. I opened it. God damn it, we're back in the toilet. Don't stop in the sewer. Thank God. I opened it. This one better work. Back in the water. Voy a morirme aquí. Keep moving. Recarga. Voy cargando! Recarga. Voy a recargar! No. Estoy cargando! Recargando. Alara, la leche, no puedo creerlo. Viene uno de esos zombies. Cargando. Debería cuidarme algo mejor. ¡Pues no sois tan malos, tíos! Tranque, aún no estoy acabado quieto o Alice, so, uh... bueno, ya estoy aquí. Row, it's the zombie apocalypse. First dating days are over. Nick, by the way, I'm gonna have to borrow your suit because we are skipping right to the marriage, brother, and we are going cross country. Just her, me, and the Jimmy Gibbs Jr. <laughs> Lucky girl. Tenemos armas. Mirad. Venga, no paréis. Ya llego. sí, te sigo. ¿Estamos? Yo me apunto. Seguro. ¿Sí?